La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico global centrado en Europa que comenzó el 28 de julio de 1914 y duró hasta el 11 de noviembre de 1918. En la guerra participaron las grandes potencias de todo el mundo, que se organizaron en dos alianzas enfrentadas, los aliados y los imperios centrales, Alemania, Austria y Hungría. La propia guerra cambió drásticamente el escenario económico, político y social del mundo pero el interés de este video intentará describir cómo era la higiene en las trincheras. Aunque las cuestiones higiénicas y médicas de la Primera Guerra Mundial fueron notoriamente inadecuadas, las lecciones aprendidas durante la guerra ayudaron a mejorar las condiciones y las respuestas en materia de saneamiento y medicina para las generaciones futuras, tanto dentro como fuera del campo de batalla. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más terribles de la historia de la humanidad, en la que muchas personas perdieron la vida. Durante los primeros meses prevaleció la Guerra de Movimientos. Sin embargo, ya a finales de 1914, los soldados comenzaron a utilizar tácticas de trinchera. Un hecho importante es que, a diferencia de lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial, las batallas no se desarrollaban en las ciudades y, por lo tanto, la batalla se libraba únicamente entre soldados organizados en trincheras. Precisamente por el formato utilizado, este tipo de guerra era mucho más lenta, lo que suponía más tiempo en un entorno violento y poco saludable. Las trincheras eran zanjas excavadas en la tierra, normalmente de 1.8 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Se extendieron y formaron inmensos laberintos y en pocos meses se encontraron entre Suiza y la costa norte de Francia. Las batallas funcionaban de la siguiente manera. Los rivales se colocaban frente a frente dentro de las trincheras, separados por una franja de tierra de metros de largo. Si uno de los bandos conquistaba la primera trinchera, los soldados que la habían ocupado anteriormente volvían a otra línea. Para amortiguar las balas, las tropas colocaron sacos de arena en las zanjas, además las barreras de alambre de espino, que podían alcanzar hasta 30 metros de ancho. Era una forma también de combatir a los enemigos. Una de las acciones más violentas que tuvieron lugar en la Primera Guerra fue el uso de gas mostaza para causar la muerte de las tropas rivales. Se calcula que unos 90.000 soldados murieron por esta causa. Los soldados que quedaron vivos fueron obligados a vivir en horribles condiciones higiénicas durante semanas e incluso meses. Todo ser humano tiene unas necesidades fisiológicas básicas, entre las que se encuentra la de ir al baño para evacuar cuando sea necesario, ya sea el número uno o el número 2. Sin embargo, en la guerra, esto llegaría de forma voluntaria o no. Para ir al baño en las trincheras, los soldados designaban zonas específicas que servían de letrinas. Los soldados cavaron fusas de 2 metros de profundidad para hacer sus necesidades. Después de utilizar estos agujeros, los soldados tuvieron otros problemas, como la cantidad de moscas que atraían los residuos, por lo que construyeron cajas de madera alrededor de las fosas. El trabajo de excavación y posteriormente manteniendo las letrinas era tan despreciado que a menudo estas tareas se encargaban a los soldados como castigo. El olor era igualmente espantoso y las tropas se ocuparon del olor tratando de cubrirlo con cloruro de cal. Desgraciadamente, no era siempre posible elegir cuándo ir al baño, sobre todo para los que sufrían de diarrea debido al agua potable contaminada. Los que no podían utilizar la letrina solían usar cubos o latas de comida vacías para defecar. Y por supuesto, eso se hacía delante de todos los demás, y luego se tiraba el contenido, pero no la lata, y se tiraba por encima de la trinchera. Una gran lucha para los soldados era beber el agua. Incluso hervían el agua para esterilizarla y también ponían productos químicos, pero debido al fuego cruzado y los accidentes, el agua era tratada lejos de las trincheras y por la noche, llevada a ellas para el consumo de los soldados. Lo peor era que el transporte se hacía sobre todo en bidones de gasolina, lo que hacía que el agua tuviera un sabor horrible. Si los combates activos u otras circunstancias impedían el suministro de agua al frente, los soldados en las trincheras se quedaban completamente sin ella. Esto llevó a muchos soldados a beber agua dudosa simplemente porque no tenían otra opción y estaban desesperados. Incluso bebían agua de los agujeros de las granadas, que podían contener cualquier cosa, incluso parte del cuerpo humano. Pero la sed era tan grande que los soldados se arriesgaron. Lógicamente esto provocó la enfermedad. Como la basura, los restos de comida y los cadáveres atraían a las ratas, las zanjas solían llenarse de roedores. No había un sistema adecuado de eliminación de residuos en la vida de las trincheras. De este modo, las ratas hacían la fiesta. Debido a la gran cantidad de comida, las ratas aumentaban de tamaño. Según su historia, un soldado vio una del tamaño de un gato. Eran tan grandes que se comerían a un hombre herido si no pudiera defenderse. Esto lo escribió un soldado. Además de ser una molestia, las ratas propagaban enfermedades como el tifus y la peste. Las tropas francesas intentaron controlar el problema de las ratas llevando perros terrier a las trincheras. Atrapar y matar ratas se convirtió en algo para pasar el tiempo durante el día. El ejército ofreció a los soldados una recompensa por matar a los roedores como incentivo para disminuir su número. Otros soldados adoptaron gatos en lugar de perros, y se cree que unos 500.000 gatos ayudaron en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Muchos de los gatos y algunos perros acabaron sirviendo como mascotas para las tropas en el frente y también como cazadores. Si ya era difícil defecar, imagínate bañarte y lavar la ropa. Para prolongar la resistencia de sus tropas, los soldados rotaban en las trincheras. Las unidades instalaron instalaciones alejadas del frente que los soldados podían utilizar para desvestirse, lavar su ropa y descansar. También había baños comunitarios para limpiarse del olor que desarrollaban mientras estaban en las trincheras. Esto ayudó a subir la moral y a mantener a muchos soldados sanos pero a menudo los soldados tenían que permanecer en las trincheras durante varios días sin bañarse ni cambiarse de ropa antes de que se les permitiera descansar. Debido a la suciedad de los cuerpos y de las ropas, a las letrinas abiertas y al olor de los cadáveres y de la basura que había en las cercanías, las trincheras y todo lo que estaba pasando por ellas, apestaba. Los soldados de las trincheras no solo tenían un olor corporal repugnante, sino que la poca frecuencia con que se bañaban y se vestían les hacía atraer y contagiar los piojos a sus compañeros. Para alimentar a los soldados, las tropas aliadas instalaron cocinas móviles y transportaron alimentos preparados a las tropas del frente. Aunque el ejército británico exigía a sus soldados un consumo de 3.500 calorías al día, los combates a menudo impedían el suministro de los alimentos. La comida que llegaba a las trincheras a menudo no era suficiente. Los soldados británicos recibían regularmente raciones de carne enlatada, galletas duras y pan de nabo seco cuando se agotaba el trigo. Al igual que el agua desinfectada de los soldados, los transportes a menudo llevaban las comidas al frente en cilindros de gas vacíos. Las moscas crecían en los abundantes cadáveres y a menudo se alimentaban de la comida de los soldados, propagando la suciedad y posiblemente las enfermedades. Las raciones también pueden acabar sucias debido a las condiciones meteorológicas y de transporte. Cuando llovía, las trincheras se convertían en ríos o mejor dicho, en un auténtico charco de barro. Así que los soldados tuvieron que caminar por el barro, quedando a menudo empantanados. Como los soldados permanecían en el suelo húmedo durante días en las trincheras, la humedad y la falta de circulación de aire hicieron que muchos desarrollaran una condición conocida como pie de trinchera, que causaba dolor, hinchazón y entumecimiento en los pies. Si la condición podía continuar, la amputación era la única solución. Cuando los militares descubrieron el motivo de esta afección, se esforzaron por exigir a los soldados que se cambiaran los calcetines con frecuencia, que movieran los pies con frecuencia y que los masajearan con aceite de ballena. Otra enfermedad que golpeó duramente a los soldados fue la fiebre tifoidea, causada por la abundancia de piojos. Entre 1915 y 1918 se calcula que casi 500.000 soldados de los ejércitos franceses, británicos y belga contrajeron la enfermedad. El control de las infestaciones de pulgas y piojos se basa en el lavado de la piel, el pelo y la ropa pero esto no era una opción ya que los soldados tenían que esperar a ser desplegados lejos de las trincheras. Lejos de las trincheras, los ejércitos establecieron centros de desinfectación para lavar y desempacar las prendas, además de habilitar espacios para que los soldados se bañaran y se cortaran el pelo para disuadir las plagas. Por desgracia, los piojos a menudo sobrevivían o las tropas volvían a infectarse pronto debido a las malas condiciones de las trincheras. Los soldados pasaban gran parte de su tiempo libre recogiendo piojos o quemándolos con velas. ¿Y los dientes? ¿Se ocuparon de ellos? La salud bucodental era comprensiblemente mala para los que luchaban en la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los soldados no prestaban atención al estado de sus dientes ni visitaban a los dentistas, por lo que muchos ya tenían una mala higiene bucal antes de la guerra. En 1914, muchos militares consideraban que los dentistas eran innecesarios, pero a medida que los soldados desarrollaban graves problemas debido a una mala atención dental, se buscaba a los dentistas. En muchos casos, los militares empezaron a rechazar a los soldados si tenían problemas de salud bucal, ya que la comida que se proporcionaba a los soldados en las trincheras requería una buena dentadura para ser consumida. A los que tenían dentadura postiza también se les prohibía servir pero algunos soldados que querían abandonar el frente se aprovechaban de esta norma. A lo largo de la guerra, los soldados sufrieron diversas enfermedades como paperas, viruela, meningitis, tuberculosis, pero ninguna fue tan terrible como la gripe española. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó, en 1918 la transmisión de enfermedades infecciosas entre los soldados probablemente contribuyó a crear un desastre generalizado de gripe española. Se cree que empezó en los campamentos militares y la gripe española se extendió rápidamente por los campos de entrenamiento para infectar gran parte del mundo, provocando más pérdidas que las que se produjeron en la Primera Guerra Mundial.